Primero, buenas tardes para todos los amigos que en estos momentos nos están escuchando. Quería compartir un poco sobre una campaña pues, de recolección de basuras, de contaminación ambiental, que vengo haciendo desde hace 20 días que llegué acá a España. La verdad, de Torrevieja es un lugar hermoso, fascinante, totalmente alucinante las playas. Y a todos nos tiene que indignar esa cantidad de basura que encontramos. Todo eso está lleno de botellas, plásticas, de vidrio, de toda clase de materiales que se pueden ir al mar. Todo esto estaba al lado del mar. Nada de eso fue sacado de contenedores ni nada de eso. Yo vengo desde Colombia país que viene muy agobiado por la guerra, por la pobreza. Cuando llego encuentro esta ciudad tan hermosa, estas playas tan lindas, digo, tengo que hacer algo para empezar a cambiar esto, sembrar conciencia en ustedes que nos están viendo, sembrar conciencia en todas las personas que hay acá, para que estén. todas estas basuras que hay en estos momentos que hemos recogido, no se siga repitiendo. Es algo muy triste que toda esta cantidad de basura se vaya hacia el mar. Eh, lo cual no se va a deteriorar ni en un año ni en dos y esto pues contamina los peces, los mata, una cantidad de cosas que nos tiene que doler. Y se hace totalmente como voluntad propia, nadie nos está pagando, nadie nos está dando dinero. Y les agradecemos mucho, esperamos sembrar un poquito de conciencia en ustedes y muchas gracias.